con nosotros Julio Lizardo y con él vamos a director de INAPA ¿verdad? y con él vamos a conversar acerca de la denuncia de hace del servicio de agua potable en San Francisco de Macorís es una denuncia nueva eso uh -huh. hemos venido arrastrando déficits en ese sentido de hace uh -huh. mucho tiempo pero es lógico que intentemos verdad que las cosas mejoren cada día buenos días julio ¿cómo estás? Me, buen día José Amado Carolina eh, y a todos los que nos ven en este programa que es yo entiendo que es el que no ve de programa no sale bien a la, a la, a la calle a la como, calle tiene que ver el ahora. programa y después salir a trabajar Gracias. para salir bien informado no siempre a las órdenes mira eh, eh, siempre en nosotros y, y siempre hay que decirlo venimos arrastrando desde mucho tiempo como tú mismo muy eh, eh, claro dijiste eh, dificultades eh, en el sistema del agua. Eh, nosotros hemos venido avanzando, eh, se está trabajando para mejorar el servicio, yo entiendo que este 2021 eh, ha sido más que todo para planificar y, e iniciar un 2022 con proyectos nuevos que, eh, que son de la zona y de aquí también de la provincia de Duarte. Pero en el caso específico, en la actualidad, nosotros da, eh, tenemos, y es bueno informárselo a la ciudadanía, tenemos eh, una dificultad en el tanque, en el depósito de, de la Duarte Arriba, que es un depósito de 1.250.000 galones, si no me equivoco, que eh, le da servicio a toda esa parte de Pueblo Nuevo, eh, la Duarte Arriba, Castillo, y toda esa los jardines, toda esa parte. Hay una válvula que se, se nos dañó hace aproximadamente 10 días. No todo el sector, no todo el sistema colapsó eh, que da servicio de ese tanque, pero sí hay una parte, que es la parte más alta, porque una válvula eh, de 24 pulgadas se nos dañó y teníamos dos opciones. O la licitábamos porque no teníamos en existencia en... ...en nivel central y, las co y, y pasaba de, del umbral de compra que podíamos hacer por caja chica o la reparábamos. Eh, repararla, aunque tenemos unos días, es más rápido que comprarla. Y la mandamos a San Pedro eh, hoy, a, eh, si la información que tengo es correcta, eh, llegaba ayer, pero creo que llegó hoy. Eh, estamos hablando que si no hay inconveniente entre hoy y mañana... Eso se soluciona, porque no queremos que eh, principalmente comunidades que tienen servicio de agua en plena Navidad, eh, esas son cosas que pasan, eh, pasen por esta, eh, este inconveniente. Julio, ¿cuáles comunidades es, están afectadas al momento con esa situación? Bueno, son varias, eh, eh, por toda esa parte que tiene que ver los jardines... Eh, okay. Pueblo Nuevo, la Duarte Arriba, toda hermana Mirabal, toda esa parte, hay una parte que tiene ahora mismo y hay una parte que no le está llegando, porque para que la gente entienda, la válvula es para cerrarla y para que le llegue la presión a la parte más alta, en, en, eh, por eso se, se maneja de manera operativa eh, esa parte. <coughs> Pero yo sí quería aprovechar, o quiero mejor dicho aprovechar, el, el, el, la, la, la presencia de nosotros aquí en una parte que para mí es demasiado importante, que no tiene que ver con San Francisco, pero sí con la provincia de Duarte y con una parte importante como Las Guaranas y una parte importante como Pimentel y como Angelina y, y Pecozón, que pertenecen a, a la provincia Sánchez Ramírez. Nosotros vamos a iniciar, eh, ya en los próximos días se va a dar el primer Picasso, y creo que hasta por asunto de Navidad vamos, no, no, está bien, okay. vamos a iniciar, de, para que estoy un poco uh -huh. mediafónico, vamos a iniciar eh, lo que yo llamo el proyecto, no en la parte económica, que es el proyecto más importante en la parte económica, pero sí en la parte de agua potable, más importante de la zona, que es un gran depósito, una gran cisterna, que se va a hacer ahí en el cruce de Angelina-Las Guaranas, fue cerca de donde está la bomba de Angelina, de 3.500 metros cúbicos, porque ahí hay un sistema de unos depósitos, uno en, el, en Cuca, uno en el Pecozón y uno en Angelina, que se iniciaron en la anterior gestión y nosotros... Le, le hemos dado la continuidad, continuidad del Estado, pero ¿qué pasa? Que ese sistema de esos depósitos se hicieron, se, se construyeron con un error de diseño, porque no se pensó en cómo se iban a llenar esos depósitos. ¿Por qué? Porque se tenía el mismo sistema de los pozos que alimentaban a la comunidad de La Guarana. Si La Guarana tiene problemas del agua, y tú le agregas tres depósitos más para llenar, José Amado, es imposible que se llene. Entonces nosotros... Se llenan por gravedad. No, Nosotros vamos a, a construir, a iniciar la construcción de un proyecto de 50 millones de pesos para hacer un gran depósito para que sirva de almacenaje para llenar esos depósitos. Y nosotros entendemos que eso va a mejorar sustancialmente toda esa zona. Con, con el ingrediente de que eso eso viene a ser para eso va a ser a mediados del año que viene, va a estar ya inaugurado abril, ma, ma, abril mayo aproximadamente, si no hay contratiempos, pero con el ingrediente de que nosotros ya desde ahora estamos planificando un gran acueducto en, en, Sa, en la provincia de Sánchez Ramírez, que va a solucionar verdad, a señores? futuro ya, eh, eh, y parte de también la guarana es, se va se va a beneficiar. Y, de, y al, además son pueblos vecinos. Si un pueblo vecino tuyo, eh, el mejor ejemplo es eh, nosotros que hacemos frontera con Haití. Si Haití fuera un país progresista y desarrollado y organizado, nosotros tuviéramos mejores condiciones. Cuando tú tienes a tu vecino en, buen, en, en buenas condiciones, tú tu condición también mejora. Una, una pregunta, ¿Ha, ha, ¿ha habido siempre un proyecto que se ha planteado con relación al río Boba y una presa en Boba para, para agua potable y agua de reguío de, de, de arroz y frutos de ese tipo? Sí, por, porque la, el, eh, nosotros entendemos que el mejor afluente que hay en la zona es Boba uh -huh. y una agua de calidad. Sí, sí. Eh, siempre eh, se tiene en carpeta nosotros mismos... Hemos eh, eh, gestionado de que se inicie el, los estudios pertinentes en la institución para ver la posibilidad de que eso pueda ser posible. Siempre, oye, oye, siempre Lora, se ha hablado del tema, pero Olgo, nunca se ha hecho algo formal. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué apellido de Olgo, Olgo este dirigente del Partido de la Liberación Dominicana que estuvo...? Olguín. Olgo, no me acuerdo no, no. el apellido. No, no. ¿Estuvo en Inapa o estuvo en... Ah, no, Olgo estuvo en, el, en, el, Indri, Indri, en Olga, el Indri. En el Indri, que es del, de, la, de la línea, el creo de San Juan, esa sí. zona, si no me equivoco. Una vez él vino a la zona cuando nosotros estábamos bregando con el tema de la carretera de Naranjo Y él, él vino a la zona y dijo que el estudio para esa presa ya estaba hecho. Incluso, él había se había hablado en ese momento de hacer la carretera para conectar San Francisco con Río San Juan y, y Nagua, por supuesto. Y que el agua se iba a dedicar exclusivamente en, en gran medida a suplirle a Nagua, a María Trinidad Sánchez, que iba, se iba a buscar otra solución para San Francisco y la provincia de Guadalupe. Mira, en ese caso, y creo que, que es, estudio, y creo que es una buena información, porque nosotros tenemos en el INDRE a un gran amigo y de San Francisco de Macorís y que conoce ah, sí, a y que conoce... Muy bien, el río Boba y está muy preocupado eh, para ver cómo ayuda y Napa y el INDRI están trabajando de manera eh, eh, conjunta. Eh, que Desde de aquí hasta quiero felicitar porque Olmedo ha dignificado la institución y es una persona muy amable y muy decente y muy trabajadora que entiendo que está haciendo un buen desempeño. En, en, Homero es en, un caballero. Saludos sí, para el ingeniero Romero Cabas Romano. Una payola, gracias. <risa> Julio, nosotros recibimos... <risa> me interesa mucho lo de San Francisco de Macorís y las dificultades que podamos tener o que tenemos con el agua. Hablaste de un caso específico que está afectando esta, todas estas comunidades. Sí, o eso se resuelve, eso es algo fortuito. Sí, eh, sí. Eh, eh, eh, eh, eh. Está aclarado, pero nosotros hemos recibido denuncias, quejas de comunidades más acá de la ciudad, de que no les ha estado llegando el agua. ¿Qué otras dificultades presenta al momento INAP? Y ¿Sería importante o interesante que la gente nos escriba, como lo hacen generalmente de algunos sectores? No, mira, yo siempre trato de, de, de informarle a, las, a los ciudadanos, principalmente a las juntas de vecinos, que es con quien uno tiene que tener un contacto directo, porque las, las juntas de vecinos, yo siempre eh, siempre he tenido ese pensamiento, son las los, minis, los mini alcaldes de cada comunidad, los mini gobernadores, lo, lo, los líderes, que se supone que lo, lo eligieron para que eh, eh, tengan el rol de liderazgo de su comunidad. Yo siempre eh, les, les solicito a los comunitarios que vayan directamente a la institución porque eh, si bien es cierto que los medios de comunicación son masivos eh, en, las redes de comuni en las redes, en la televisión, eh, también es cierto que eh, eh, hasta que no llega a la institución a veces a mí me llega una información y yo la resuelvo porque me la mandan al WhatsApp o porque alguien me dice mira en tal sitio dijeron algo, pero de manera formal la formalidad siempre, nunca va a estar por debajo de la informalidad. Entonces, la formalidad es ir a la institución, dar el detalle que alguien se haga, eh, si se quiere, no responsable, pero sí que, que, que dé la cara para, mira, en tal sitio hay una situación, porque a veces, y esta parte la, la digo hasta, hasta con dolor, a veces yo he visto averías, que yo he andado en sitios que no son avenidas principales o calles principales, y yo veo una avería que, que hasta un vecino la puede resolver. Y cuando yo me demonto y me pregunto, mira, ¿y qué tínse? No, eso tiene años. Y nadie hace nada. O sea, ni hacen la denuncia, pero tampoco resuelven que cuando viene a ver con 100, 200, 300 pesos, a veces se resuelve una avería de una cometida de una casa y el tubo botando el agua y nadie hace nada. Pero tampoco dicen nada. Nosotros no tenemos el personal eh, para, para y, y quiero expresar algo. La, el equipo que hay en Inapa Duarte, y no porque yo sea de aquí, todo, yo, yo soy su director nacional y tengo la responsabilidad de cinco provincias. Y, las, y los cinco, las cinco provincias tienen cinco excelentes equipos. Pero aquí hay un equipo formidable. Aquí hay personas demasiada capacidad en la institución. Nosotros tenemos al, al encargado de operaciones, eh, Gisey Manuel, que es un muchacho joven con maestría, con, con un alto nivel y grado de profesionalidad que maneja la dirección de operaciones. Y nosotros, en un año y pico, nosotros hemos resuelto más de 2.000 averías. Es una locura y sigue creciendo cada día más. Más de 2.000 averías. Eh, eh, eh, y hay muchas más, claro que hay muchas más. Porque lo que nosotros encontramos aquí, eso, eso fue una locura. El encargado provincial, Marco, Marcos Paulino, también un gran profesional, con dos maestrías, una afuera, una aquí, está haciendo otra. Gente de mucha capacidad en todas las áreas en las que eh, tenemos en la institución eh, y gente de mucho respeto y, de, y, y, de, y muy comprometida, no solo con la institución, sino con la ciudadanía, que han dejado a un lado sus cosas personales, eh, eh, y no son sueldos millonarios que ganan en Inapa. Muchos, muchos de esos jóvenes que se encuentran ahí trabajando, José Aníbal Rosario, que está en, en, en la planta de tratamiento, también que desde que llegó a la, a la, a la institución nunca ha bajado de 100% de potabilidad, en, en un claro ejemplo del gran manejo que se ha hecho en esa, en esa parte. Pero también podemos decir que tenemos un presidente que ha entendido lo que es invertir en el futuro y en la salud. Cuando tú inviertes en el alcantarillado, no solo tú estás dando salud a la ciudadanía, tú también estás apostando al mejoramiento y al rescate de los ríos y de las cuencas acuíferas que, que están en las zonas, porque nosotros estamos haciendo en Arenoso el, el alcantarillado, ya lo iniciamos, lo vamos a iniciar, que diga. En Villarriba ya lo iniciamos, en Castillo lo iniciamos, en Pimentel lo iniciamos, en, el, en la ribera del río eh, eh, Jaya y eh, toda esa parte, Barrio Sur, El Gallinero, Las Flores, Santa Ana, se va a iniciar en el primer eh, trimestre. Eh, ahí tenemos el caso de Villaverde. Cuando tú analizas la realidad, que mucha gente, muchas veces la gente tiene que entender en, en, en qué es lo que vivimos, porque si tú no conoces tu entorno, no hay forma de apostar al futuro. El, la, el, el globo terráqueo, para que lo entendamos mejor, el 70%, ¿qué es? Agua salada. Agua salina. El 30%, ¿qué es? Es tierra. Pero el 97.5% del agua del mundo es salada. Solo el 2.5% es agua dulce, y de ese 2.5%, el 70% está en los glaciares, está en congelada. Julio. Solo nos queda, no por esta parte importante uh -huh. que la gente lo entienda, solo nos queda el, el 0.3% de agua potable, de agua dulce. De ese 0.3% se encuentra el río Jaya, ¿es potable el río Jaya? No. ¿Qué vamos a hacer para rescatar el río Jaya? ¿Vamos a seguir dándole la espalda al río Jaya?, nosotros, el en el el, no, no, nosotros desde pero el gobierno tiene estamos decisión. apostando sí, sí. A, a, a, a iniciar una no revolución con respecto a eso, pero sin el apoyo de la ciudadanía, no hay forma del que el río Jaya se rescate, Julio, para poner ¿yo algo que, que duele aquí que está ¿en el proceso de rescate del río Jaya, donde estaba la diputada? Mira, yo lo que sí que puedo, siempre un yo, yo, un sí, no resolver el yo, yo lo que sí puedo decir es que desde INAPA, nosotros estamos entrando en un proceso de ayuda directa. Ahí se va a iniciar un proyecto de, del INVI, que, va a ser, que se van a reubicar unas personas eh, en el, ahora en este gobierno, un proyecto millonario con fondos internacionales y con fondos también del Estado. Y nosotros, desde INAPA, eh, vamos a hacer el alcantarillado de todo ese sector eh, en un proyecto de alrededor de 90 millones de pesos. Julio, o sea mira. que nosotros sí estamos dando respuesta de manera directa en lo que podamos. Igual que en, en Villaverde, que se está haciendo un proyecto. Y cuando nosotros intervenimos, el alcantarillado estamos directamente trabajando para el rescate de los diferentes ríos. Porque ¿dónde descargan? la materia fecal para que se entienda en cañadas y, y las cañadas terminan en los ríos o directamente a los ríos, o sea que yo creo que el, el presidente Luis Abinader ha apostado a hacer las inversiones correctas que muchos a veces ni, no, no querían ni se atrevían a hacer, ¿por qué? porque están enterradas, porque no se ven y como no se ven no consiguen voto entendían los políticos, ahora Luis Abinader ha entendido que apostando a, a, a esas inversiones, apostamos hacia el futuro, apostamos hacia la salud y apostamos de una manera u otra a tener una niñez más saludable y mejor organizado como República Dominicana en sentido general. Eh, mira, nos escribe Braulio, dice, el buen día, en el sector de la Altagracia la tubería está tapada, no estamos recibiendo agua de cuava. ¿Conoces esa, esa situación? Bueno, esa parte se maneja de, del río Cuava. Yo puedo tomar la, la información eh, eh, y se la voy a pasar. Es bueno si él, si él desea que nos diga la dirección exacta, la puede decir por aquí mismo para uno eh, eh, anotarla o algún teléfono donde uno se pueda comunicar o que pase directamente por la institución, preferiblemente por eh, el, la parte de operaciones que es frente al estadio eh, Julián Javier en la salida a Nagua, en la Manolo Tavares. Eh, Julio, mira, me gustaría, hoy estamos nosotros a 14 de diciembre, cierre el año, nos ha dado detalles puntuales de situaciones que están en, las, en, en manos de ustedes para resolver de algunas comunidades. ¿Qué le puedes tú decir a San Francisco de Macorís a la provincia que representa desde INAPA? con la institución, el agua, el, el servicio? No, mira, eh, yo voy a aprovechar y voy a iniciar por, por, por esta parte, con respecto a eso, De pues nosotros estamos muy comprometidos. Y cuando digo estamos muy comprometidos, estamos comprometidos desde el presidente que ha tomado el tema del agua como un tema de él, al director Wellington Arnault, que ha demostrado mucha capacidad gerencial, mucha capacidad de trabajo, y de ahí para abajo a todos nosotros. Hace unos días, casualmente, Carolina, y al pueblo de San Francisco de Macorís, en un compromiso que nosotros hicimos con la comunidad a principio de, de este año, eh, conseguimos lo que es un problema de 40 años. Y, y, y, y ojalá y que muchas personas de la villa, Billy, Robert, eh, Eduard, el doctor Eduard Flores, y todos esos amigos, Claudio, Cabreja, Ca, Juan Carlos, todos esos amigos que uno tiene ahí en la villa, que aunque no vivan ahí, muchos eh, viven sus familiares, la familia Capellán, todos los que viven ahí, no, Giminián, que es parte de la afectada, no puedan decir si es así o no. Hay una parte de la villa, que del parque para arriba, que recibe siempre agua, y del parque para abajo, incluyendo la Piantini, la Javiela, no reciben agua, incluyendo el Banco Agrícola Que es una institución del Estado Que nosotros tenemos que llevarle hasta camiones de agua Porque tiene varios años que no reciben agua en La semana pasada Nosotros eh, eh, al, eh, a, Íbamos a abrir el proceso De los oferentes De los licitantes para, un, para ese proyecto, un proyecto pequeño De 8 millones, 6, 7 millones, algo así Carolina, irónicamente Nadie licitó, eso se cayó y, y, y se va a perder un mes, algo así, no es que se va a perder el proyecto Nadie licitó ¿Y por qué? Yo, no, nadie licitó, yo hablé con el CODIA, hablé con el CODIA para que estuvieran activos en esa parte eh, Claudio Merejo que es su, pre, su presidente y con toda la directiva del CODIA para que estuvieran activos Para que pudieran participar y estuvieran atentos a cuando se abriera el portal eso lo maneja compras eso no lo maneja, y Napa arma el proyecto, arma el proceso y ya eso entra en un proceso en que compra es que lo maneja, pero ¿por qué me menciono eso? porque los nosotros como Estado le estamos dando oportunidades a cada uno de los ingenieros hace unos días eh, fue muy público eso donde ahí se eh, hubo, se rifaron eh, se, eh, las, las obras eh, eh, de manera transparente, abierta, donde hubo más de mil eh, eh, eh, eh, ingenieros que para, para aproximadamente 300 millones en obras. En un claro mensaje de que en INAPA principalmente estamos haciendo totalmente transparente, estamos trabajando de la mano. ...junto con el CODIA, el casualmente yo soy ingeniero, yo me siento ser parte de la familia CODIANA que tenemos... ...y quiero felicitar a todos los CODIANOS, casualmente tenemos la fiesta de Navidad mañana y, no creo, y, y espero abrazar a muchos amigos ahí... ...estamos en tiempo de Navidad, pero lo que sí yo quiero que la ciudadanía entienda, nosotros como institución, nosotros como subdirector nacional... ...que nos duele la provincia de Duarte, estamos muy comprometidos con seguir avanzando. Tenemos proyectos puntuales para este 2022, con Dios por delante, que se van a hacer... ...como el proyecto de Madeja, que es un proyecto, eh, yo lo he asumido y el mismo director también... ...como proyectos personales, y el proyecto de eh, La Yagüiza, que son dos proyectos de suma importancia que cuando tú visualizas la realidad, estamos hablando que en esas dos comunidades eh, se, se, se beneficiarían alrededor del 30% de la ciudad de San Francisco de Macorís. Si resolvemos esos dos casos y algunos casos puntuales, nosotros podemos, pod podramos, podremos decir en un futuro que en San Francisco de Macorís el problema del agua será un caso del pasado y que el futuro, con Dios por delante, se resolverán no será todos esos casos. ¿Cómo afectado por los barbuleros? Porque recibimos muchas denuncias, Julio, con los barbuleros. Mira, los, de lo que se da con mira, el, lo, el caso de los barbuleros. Y yo quisiera que eh, en los las juntas de vecinos, yo he tratado de, de propiciar eso, eh. pero tal vez no se ha hecho de una manera organizada. Uh -huh. Hay casos como el caso casualmente de Madeja, la espínola, donde el, el, el que era valvulero ahí había una denuncia y nosotros sin conocer a esa persona, el, el, que, el que entró, hablamos con el presidente de la Junta de Vecinos y con todo el bloque de Junta de Vecinos, y le expresamos a ellos, búsquenos una persona sin preguntar de qué partido es ni nada, búsquenos una persona para ponerla ahí eh, eh, en, ese, en ese puesto A veces La ciudadanía, ¿no? con esto no estoy defendiendo A ningún válvulo, nosotros no, no defendemos a nadie Aquí el que, la hizo mal, la que, la, el que la hizo mal La va a pagar Aquí el único compromiso de nosotros es con la ciudadanía Y nos levantamos todos los días A las 6 de la mañana a trabajar Y llegamos a las 8, a las 10 de la noche Trabajando 12, y 14 horas diario, Diario Para poder mejorar el servicio O sea, nosotros aquí estamos A pie de lucha y todos los días en la calle. Mira, Nosotros aquí tú. no estamos por... Pues, ahora, ¿qué pasa? Muchas veces también hay que colar la información. Porque uno no puede ser tan alegre. No, en si esa parte... Una persona, pero cuando llaman dos, cuando llaman tres de diferentes comunidades, bueno, pero, un problema. Una yo, yo entiendo que debes de hacerla formal. Que vayan a INAPA y formalmente hagan su denuncia, Escuela, formalmente. Amigo, mira, nos tenemos que ir, nos escriben el 4495, muchachos, de la parte alta, en Sánchez Hermanas Mirabal, sí, San sí, Pedro, Salomadureñas, Rivas, dos hermanas en el servicio del agua, ¿tienes esto que sí, ver? Sí, eh, es eh, aproximadamente 8 a 10 días, sí, así es mismo. Es lo que hablaste en principio. Eso es lo mismo, eso entre hoy y mañana se resuelve. Perfecto. Muchísimas gracias, Julio Lizardo, director de INAPA, por estas informaciones brindadas. Eh, eh, quiero sí. de, de expresarle... A, la, a esa parte, esa nosotros comunidad. hemos dado, hemos dado no, no es la solución, pero un paliativo con camioncito de agua en esa parte, a las personas que estén pendientes y al que no le ha llegado, eh, que busque la manera de hablar con los líderes comunitarios para que le llegue el agua, porque hemos tratado de ser un poco transparentes en esa parte y que le llegue a, a, la, a la ciudadanía, en sentido general, la que se pueda, porque no le va a llegar a todas un camioncito de agua. Muy bien, muchísimas gracias, Julio, por todas las informaciones brindadas. Estuvimos expresándole de la, de la propia voz del director de INAPA las dificultades y cómo está enfrentando la institución, la escasez del agua en algunas comunidades y los proyectos eh, a mediano plazo, porque son más o menos a mediano plazo, que tiene INAPA para San Francisco y la provincia. Muchísimas gracias. Bueno, gra gracias a ti, Carolina, y gracias a todos. Y a la ciudadanía que siempre sigan confiando en nosotros, que sean vigilantes del buen servicio del agua y por qué no también. Si usted si usted tiene el servicio, eh, eh, también hay que pagarla, porque para que haya un buen servicio del agua tiene que ser autosustentable y Napa, que, eh, que nosotros también estamos luchando en esa parte para mejorar el servicio. Muy bien, muchísimas gracias Julio.